Un joven que fue supuestamente interceptado y golpeado salvajemente por miembros de la Policía Nacional, en momento que se desplazaba en una motocicleta en compañía de otra persona, el pasado sábado por la comunidad Bijao, ha sido intervenido quirúrgicamente en varias ocasiones, según informaron este viernes sus familiares. Se trata de José Manuel Paulino, de 20 años,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 Porque ¿por qué tenían que coger y darle golpe, maltratar? Y después que llegaron al cuartel, volvieron y lo castigaron, y le dieron golpe, hasta con un cuchillo le dieron golpe. Martínez exige que se haga justicia con este caso, porque considera que no fue correcta la actuación de los agentes. Dijo que no es posible que una persona detenida deba de ser maltratada y mucho menos de esta manera. Yo pidería que, si que si hay que hacer algo, que hagan justicia para que no se suceda otro.